¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis todos? No sé, que, no sé cuáles son vuestras sensaciones después de este examen. La verdad que, bueno, eh, hoy es un día especial para todo el mundo. Os habéis quitado la presión de este primer ejercicio. Y lo primero que quiero hacer es daros la bienvenida a todos a este, a este grupo, Esfero Posiciones. Y a través de esta retransmisión que vamos a hacer en directo, quiero com comentar con todos vosotros un poco cuáles han sido mis eh, percepciones en base a este examen. Ahora mismo tengo el chat activado, el que quiera plantearme dudas, pues puede plantear por el chat y yo iré contestando. ¿vale? Bueno, desde mi punto de vista el examen, lo primero que eh, quiero remarcar es, eh, con respecto al año pasado, veo un nivel de dificultad inferior al, al examen del año pasado. Eh, sí que es cierto que lo que complica un poco el ejercicio es el hecho de que nos hayan puesto un examen más variado. Es decir, vemos el, el tribunal ha planteado supuestos distintos y de materias diversas. que son? A la hora de cuantificar y valorar y poder determinar la nota de corte que yo estimaré a continuación, pues sí que es importante tener en cuenta. Es importante tener en cuenta todo esto porque, claro, eh, un examen en el que nos pongan supuestos, por ejemplo, de contratos o de personal laboral, desde mi punto de vista, muchos de los opositores no los van a ver. Es decir, muchos de los opositores no lo llevan ni preparado. Entonces, hay que tener eso en cuenta de cara a cuantificar la nota de corte. Para mí, eso baja un poco el corte sin meterme en primer lugar con el número de plazas que hay. ¿vale? Es decir... He hecho una serie de tablas en las que he cuantificado aquellas mmm, eh, circunstancias o posibilidades que pueden suponer un aumento en la nota de corte y también he hecho una suposición en base a todo aquello que puede significar que la nota de corte necesariamente tenga que bajar. Entre las cosas que pueden suponer que la nota de corte aumente está el hecho de que solo habéis sido 2,16 por cada plaza que se oferta. es decir, la proporción es 2,16. Sois 4.000 que os habéis presentado para 1.850 plazas, entonces este año los 4.000 que pasan controlan más que cualquier año anterior. Eso es un punto importante a tener en cuenta. Es decir, otros años han ido casi el mismo número de opositores, como por ejemplo el año pasado, que fueron 2.700 opositores para esas 900 plazas. ¿vale? Entonces eso lo tenemos que valorar en primer término de cara a la hora de estimar la nota de corte, ¿vale? Después, el segundo factor a tener en cuenta va a ser lo que os decía, el examen tiene menor dificultad que el año pasado. Es algo importante eh, que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Al tener menor dificultad, puede eh, aumentar la, la nota de corte o debería aumentarla en ese, en ese caso, ¿no? Es decir, estáis más preparados, sois opositores con mayor nivel sube el corte y la, el nivel de dificultad, pero claro, en contraposición a esto que estamos valorando tenemos que tener en cuenta que este examen baja la nota de corte, el hecho de que los supuestos, los supuestos sean variados el año pasado también nos cayó un supuesto de contratos que había que eh, estimar el valor estimado calcular el valor estimado, este año pasó algo similar, esas cuantías y nos pusieron un supuesto de personal laboral que a todo aquel que no haya mirado su puesto eh, personal laboral igual no lo contesta. Entonces ahí ya podemos descartar preguntas o podemos descartar eh, pues eh, algunas eh, opciones y puede bajar la nota de corte. Voy a contestar aquí a un compañero que me está preguntando si quedará grabado. Después, más aspectos a, a tener en cuenta. Bueno, el, el tiempo que va entre el eh, primer y segundo ejercicio más o menos tuvimos, tuvimos el mismo tiempo que el año pasado siempre suelen quedar entre 3-4 semanas para preparar eh, de un ejercicio a otro ¿vale? también pues ahí no podemos ni aumentar ni disminuir la probabilidad de que suba o de que, aume, o de que baje la nota de corte ahora teniendo en cuenta eh, lo que vosotros consideráis y sobre todo aquel que tiene una nota más baja que, si era, que se quiere siempre aferrar a un clavo ardiendo y es normal, es decir yo en el anterior examen de test cuantifiqué o pronostiqué una nota que yo me fui un poco por encima de lo, que, de lo que había estimado y la nota bajó. Entonces, ojalá, con la previsión que yo haga después a continuación, pase lo mismo. Deseo enormemente que la mayor parte de vosotros podáis aprobar, pero sabéis que van a quedar 2.150 personas fuera. Esto no quiere decir que los que queden fuera sean más burros o sean inútiles o no tengan ni puta idea. ¿Vale? Porque yo esos comentarios no me gustó oírlo porque al final no es verdad. Es decir, no es que no estés, con, que no controles o que no estés preparado. No, es que hay gente que estudia mucho, igual tuvo esa pizca de suerte que le dio esa pregunta arriba o abajo que le permita aprobar. ¿vale? Entonces que nadie se venga abajo, ni empieza a sacar conclusiones, ni atribuciones personales, ni hacer eh, dramatismo con todo esto. ¿vale? Es decir, si suspendemos la oposición, lo tenemos que asumir. ¿Vale? No hemos tenido suerte, tendremos que valorar en qué hemos fallado, hacer autocrítica y después, si vamos a seguir opositando, pues buscar la mejor alternativa. ¿Vale? En ese caso, para echar un capotazo a todo aquel opositor que va a quedar fuera. Porque sí o sí, por mucho que controléis, 2150 va a quedar fuera. Entonces eso no nos quita... Eh, no no no quiere decir que, que, que vosotros seáis unos inútiles o ineptos o lo que yo estoy oyendo por ahí. Vale. Después me pronunciaré sobre esas preguntas, sobre la pregunta número 5 del supuesto número. Eh, la pregunta número 1 del supuesto número 5, ¿vale? Que yo inicialmente la cabeza se me fue a una opción y después, como veis, he dado la B. Eh, ya veréis por qué me decanto por la opción B. Siguiendo con lo que estaba comentando notas a favor de, de los opositores que quieren agarrarse a esa posibilidad de que la nota de corte baje o no suba con respecto al año pasado, pues tenemos que tener en cuenta que hay más del doble que, de plazas que había en 2021. ¿vale? Entonces, eso es un punto muy a favor. Si alguien me dice, en primer término, cuánto crees que es la nota de corte y tenemos las mismas plazas que el año pasado, obviamente le hubiera dicho que sube de 34 a 33. Esa sería mi impresión, en primer término. Pero después tengo que cuantificar y valorar todas estas eh, circunstancias particulares. ¿vale? Otra circunstancia a tener en cuenta, eh, aparte de este, de este número de, de plazas que hay, es la variedad de los supuestos, como os comentaba anteriormente. Si a mí me ponen supuestos de la misma materia... Más o menos, pues, y sé que me vuelven a preguntar régimen sancionador de funcionarios como el año pasado, ya lo llevaba en mente. Me vuelven a preguntar, pues, de ese tipo de materias que controlo, pues, igual hace que la nota de corte, pues, eh, suba, ¿vale? Aquí el, nos pusieron una libertad vigilada, que es algo que igual no contábamos todo el mundo con esa libertad vigilada, ¿vale? Ese supuesto número 6. El supuesto de contratos es un supuesto que alguien que no haya trabajado contratos no lo va a hacer bien, es decir, tiene que ser una persona que tenga una formación, que le den una formación específica en materia de contratación. No es coger la ley de contratos y decir, pues el valor estimado es el artículo 101 y la, pues el contrato de concesión de obras o concesión de servicios, lo que sea, son artículos 13, 14, 16, lo que sea. Vale, no, hay que ir un poco más vale, para saber resolver ese supuesto. Entonces, eso lo dificulta. El supuesto número 5, esa pregunta número... La primera de las eh, preguntas, la, la que hemos dado por correcta, la B. Os voy a dar mi, mi apreciación personal y cómo yo la interpreto. Que yo interprete que es la B no quiere decir que vaya a ser la B. Al final, el que marca cuál es la correcta o no es el tribunal. Y el tribunal, si nosotros no estamos de acuerdo, podemos impugnar una pregunta. Entonces, el que no esté de acuerdo... Tiene que ser el, el, el hecho, lo tiene que promover el interesado. Entonces, plantea una, una queja ante esa pregunta y ya se verá. ¿vale? ¿Qué situación se da ahí? Se interpone una denuncia en se por un procedimiento sancionador de un interno. Entonces, claro, ahí hay dos circunstancias. Puede venir por una denuncia que mmm, podemos interpretar que la plantea el padre, o la denuncia la plantea, en este caso, el interno. Entonces, Inicialmente, a mí la mente, cuando yo leo el supuesto, según salís del examen, a mí la cabeza me va a que esa eh, respuesta va a ser la C. Es decir, si la demanda eh, la interpone el padre del, del interno, pues en todo caso eh, no es necesario hacer esa información previa. vale, No es obligatorio. Pero ¿qué sucede? Digamos que el padre lo que hace es presentar un escrito donde el interno denuncia unos hechos. ¿Vale? El que denuncia los hechos es, en este caso, el interno, no es el padre. El padre actúa como mero tramitador, actúa en calidad de representante del interno. ¿vale? Es decir, presenta esa, eh, ese escrito donde el interno denuncia los hechos. Para yo decantarme por la opción C, debería interpretar en el enunciado ...que el padre está interponiendo una denuncia y no interpone una denuncia. La denuncia la interpone el interno por los hechos acaecidos dentro. Entonces, en ese caso, es obligatoria que se realice la información previa. Por eso, si yo me tengo que mojar y lo hago, es me voy a la opción B. ¿vale? Todo aquel que tenga una opción distinta o tenga una, la opción C... ...pues tendremos que esperar hasta el martes, esas 48 horas... Para que nos digan pues, cuál va a ser la correcta. Yo me decanto por la B. vale He visto plantillas de otras academias que en la 1 nos daba como correcta la A. Es un error. vale Ahí eh, sería la, la opción C. Bajo mi criterio. ¿eh? No he hecho no quiero hablar de, de nada que pueda generar controversia. En ese caso, la, la pregunta número 4 del, del supuesto número 1 es la C. vale Sería el subsecretario y en caso de la sanción de separación del servicio, el titular del departamento ministerial, del Ministerio del Interior. Eh, me preguntan aquí en el chat, voy a ir leyendo, ¿y cómo valoramos ese necesariamente de la B? Pues el director debe valorar si hay fundamento suficiente para ordenar la información previa. A ver... Cuando viene una denuncia eh, promovida por un interno, la información previa se tiene que hacer eh, obligatoriamente. Entonces, ahí en ese caso, sí que nos, nos lo pone y no lo redacta de tal manera. Bueno, entonces, yo entiendo que esa sería la, la correcta. ¿Vale? Si Obviamente, si la denuncia fuera interpuesta y nosotros interpretamos que la denuncia es interpuesta por el padre, nos tenemos que ir a la opción C. Es decir, eh, sería la única correcta. Ahí está un poco... Eh, esa situación, salvo que carezca, manifestamos, que me... estoy leyendo el chat y a veces se me, se me va, vale. yo entiendo que es, que es la B por ese motivo, vale. salvo que carezca manifiestamente de fundamento, dice el artículo, claro, pero bueno, para eso hace una información previa. Es decir, el hecho de incoar el procedimiento cuando viene de una denuncia de un interno, lo que se hace es, el director realiza esa información previa porque tiene que valorar si va a incoar el procedimiento o no. ¿Vale? Por eso, para entender que hay veces que nos pueden estar transmitiendo o pueden estar interponiendo una demanda que carezca de fundamento. Por eso siempre se hace esa información previa cuando la denuncia viene interpuesta por el interno, ¿vale? Es decir, si obviamente esa denuncia carece de fundamento, el eh, el procedimiento, en este caso el director, no iniciará el mismo, ¿vale? Es para eso lo que, por ese mismo motivo, siempre debería realizar esa información previa. Pero no necesariamente, a ver, ¿cómo hablar necesariamente de la B? Es que es necesario que haga esa información previa, ¿por qué? porque es que si no, no se podría, eh, no se podría iniciar ese procedimiento. Necesita saber si esa denuncia tiene o carece de fundamento para poder incoar el procedimiento. Bueno, siguiendo con el examen de, de supuestos... Lo que me queráis preguntar, me lo decís, por ahí también el grupo que tenemos de, de Telegram, pues a veces contesto dudas, cuando tengo tiempo, pues vamos ahí viendo cuestiones y podemos seguir comentando. ¿vale? Eh, fue un examen mmm, variado, cayó eh, medios coercitivos, era un supuesto sencillo de medios coercitivos, de... Eh, el trabajo penitenciario lo trabajamos hasta la extenuación trabajo penitenciario nosotros llevamos visto de trabajo penitenciario una y otra vez también en mi grupo de, en mi canal de youtube tenéis todos los vídeos de trabajo penitenciario excepción del real decreto 7 del real decreto 122 los tenéis en el canal el que lo haya seguido pues ahí tenéis bastante información de esto después eh, esa reclamación que se hace cuando se da la extinción a la suspensión por la ley 33-2011, bueno, pues nos cayó esa, esa normativa ahí en ese, en ese examen. Después, por lo demás, no hay sorpresa. es decir, cada vez más los exámenes de supuestos van orientados a la parte de función pública, derecho administrativo y demás, no nos sorprende las situaciones administrativas, es un examen previsible, en, en la línea de lo, que, de lo que estamos viendo últimamente, de penal no ha caído casi nada, ha caído ese supuesto de, de libertad vigilada, que me ha extrañado un poco, pero bueno, eh, tenemos que contar con ello también. Y después esos tres supuestos de penitenciaria. ¿vale? En cuanto a la nota de corte, que es lo que todos queréis saber, yo he hablado con varios preparadores. Al final, entre todos nos vamos conociendo, pues uno dice una cosa, otro dice otra, todos te dicen los datos, pues magnificados. No sé si magnificados o no, pero bueno, todos tenemos o tendemos a mirarnos en el ombligo y, decir, y pensar que nosotros somos los que so o somos los mejores ¿no? y, y me incluyo yo en ese saco también, no sé cómo es que todo el mundo te dice, bueno, pues yo es que tengo un montón de ellos que tienen más de 35, yo un montón de ellos que tienen más de 40 bueno, pues, no sé yo ahí, entre, entre los alumnos que nosotros tenemos, pues hay gente que tiene muy buenas notas pues, lógicamente, el examen a alguien que lo tenga preparado y lleve tiempo o alguien que sea bueno tiene buena nota y hay otros que no tienen tan buena nota. Entonces, ahí, a partir de ahí, pues tenemos que cuantificar. Cuantos más datos tengamos, más fácil es extraer el corte. Yo hablando con mis compañeros eh, formadores, pues bueno, un poco nos dicen unas notas más altas, otros, después profesores eh, que forman el grupo de esfera oposiciones pues también unos abogan por una nota más alta que de lo que puedo determinar yo. Yo en este caso me voy a mojar, como hice en el primer ejercicio. Esto significa que voy a dar una nota un poco bajo mi criterio por arriba. He cuantificado varias variables y he sacado un sistema de proporciones como os estaba diciendo y cuantificando en qué proporción puede subir la nota o puede bajar. Le ha asignado un 0,3 al hecho de que haya menos opositores, le ha asignado un 0,15 al hecho de que el examen sea más fácil en la proporción que puede aumentar la nota de corte. Después he valorado esas proporciones que os estaba comentando anteriormente. Que puede implicar que baje la nota de corte. Y yo he sacado como nota de corte 33. ¿vale? Eso es lo que yo eh, me arriesgo a, a decir. Yo creo que la nota de corte va a ser 33. Entre 33 y 34 está la nota de corte. ¿Que puede bajar más? Sí, ojalá. Ojalá baje y se quede en 27, en 29, bueno, lo que sea. Y más si tú estás en ese rango, que estás ahí con la incertidumbre de si aprobarás o si no aprobarás. Yo tengo que dar una nota y tengo que sacar una eh, lo que yo considero y creo que será 33. ¿Que más de lo que estuvo el año pasado? No. Es decir, yo no creo que pase de esos 34, 33 o que llegue tan siquiera a 34, 33. ¿vale? Entonces eso es lo que yo considero que va a ser la nota de corte en base a los datos que yo manejo. Entonces todo el que esté pues por encima de 35, 36, 37, yo estaría contento. El que tenga 39, 40, bueno, ese ya puede estar celebrándolo porque es una nota que obviamente le da la plaza. ¿Vale? Y más de 40, obviamente, con 1.850 plazas. No me cabe la menor duda. ¿vale? Después hay otras que son un poco más arriesgadas, decir, que apruebas o no. ¿vale? ¿Crees que con 35, 33 y 95, 66 dará? Si la nota de corte queda en, 30 y, en 35, igual no te da. vale Depende un poco de, de cómo te quede la nota de corte en el segundo. ¿Sabéis que en el segundo...? puntual triple. El segundo ejercicio puntual triple con respecto al primer ejercicio. A la hora de, de sacar la, la media, todo lo que yo haya pasado del corte, en tu caso 95.66 te estás pasando 6.33 del primer ejercicio y del segundo ejercicio, pues depende en cuanto quede. ¿Vale? Pues esa puntuación la multiplicas por 3, ¿vale? para saber eh, después la proporción que se va a sacar. Os pues haré un una tabla de Excel, y después desde ahí la calculáis y os diré cómo podéis cuantificar todo eso, ¿vale? Si el corte queda en 33, lo que yo digo, con 35, 33 entras, ¿vale? ¿Por qué se entiende que el padre actúa en nombre del hijo en la pregunta 1 del supuesto 5? A ver... Sí, si el padre interpone la denuncia, debería poner el supuesto que la denuncia ha sido interpuesta por el padre. Pero el padre lo que hace es presentar un escrito en donde el hijo denuncia unos hechos. El padre no tiene conocimiento de esos hechos. El padre tiene conocimiento de un escrito. ¿vale? Es decir, imaginaros que yo soy el, el padre y voy y mi hijo me da una carta y yo presento esa carta al director. Donde... Mi hijo denuncia unos hechos que suceden dentro de la prisión. El que interpone la denuncia es el hijo. El padre actúa o obra en calidad de representante. Yo no puedo ver fuera a nadie con 34 supuestos y 95. No veo a nadie fuera. Es decir, al que me pregunte si hay vida con 32 y 31 y 30 y 29, claro que hay vida. Es decir, vida hay. Otra cosa es que yo te puedo decir que tienes el aprobado garantizado. Si tú me dices, tengo 38, 39, tú has aprobado. ¿Vale? Es decir, en ese caso, sí. Pero si, si uno me, me llega con 32 o 31, pues habrá que ver en cuánto baja. En el primer ejercicio, bien viste, subió eh, con respecto al año pasado. Con perdonad. Disculpad. En el primer ejercicio subió con respecto al año pasado. Es decir, en el año pasado estamos hablando el opositor 4000. Estuvo en 84 puntos, si no me equivoco. Y en este caso estuvo en 89 -33. Vale, entonces, no creo que pase esa misma proporción en este segundo ejercicio. ¿vale? Pero bueno, tenemos que tener en cuenta todas las eh, posibilidades. Vosotros, si sabéis más o menos en vuestro entorno y vuestros eh, compañeros las notas que tienen, a mí me las podéis pasar y vamos haciendo una, una media o vamos sacando un poco lo que tenéis todos y eso nos da una información más, más real que lo que yo pueda extraer de mis datos, de la muestra que yo tengo. ¿vale? Entonces ahí, eh, simplemente, cuanto más datos manejemos, mejor. Después tenemos que esperar a ver qué respuesta dan esa eh, puede dar la B o la C en el 5. ¿eh? Es decir, hay preparadores que han dado la C. Pero bueno, yo la explicación que os doy, interpreto que quieren poner la B. Y la B una pregunta puñetera. ¿eh? <coughs> bueno, por lo demás, estos días son unos días fastidiados. No sé lo que tardarán en sacar la nota de corte. Espero que no tarde mucho y que la den antes de Navidades. Si, si vosotros eh, tenéis conocimiento de, de información o os han filtrado que va a salir antes, pues comunicarlo para, para estar al tanto. Yo si me entero de algo, pues ya os lo haré llegar. ¿vale? Esperemos que salga la nota de corte antes de Nochebuena y que por lo menos tengamos unas Navidades tranquilas. ¿vale? Por lo demás, pues nada... Eh, el, el sufrimiento, esta situación de, de enorme estrés, incertidumbre que habíais tenido con el examen, ya está resuelto. Habéis hecho lo que tenéis que hacer, hacer el examen para bien o para mal. Esto marca pues eh, lo que va a suceder y ahora tenemos ahí una espera que es una espera que al final pues es eh, estar sufriendo, sobre todo si estamos en, en una nota baja, ¿vale? Eh, con 34 y 117 lo veo bien, Jesús. Yo, si, si yo Yo, creo que con 34 deberías pasar, pero bueno, no es, no es seguro. ¿vale? Hasta que salga no es seguro. Depende ahí de, de todos los demás. El test, claro, el test vas, vas bien. Yo, a nivel personal, me acuerdo yo en su día cuando aprobé el cuerpo de ayudantes, pues la gente salía llorando. Y simplemente es para contaros un poco una anécdota. La gente salía llorando del examen y, y habían hecho un examen de supuestos horrible. Había salido fatal. Es decir, era un drama. El coche, era, iba la gente en el coche. Yo había tenido la suerte de que me había salido bien y yo ya llamé a mi madre y le dije «Mamá, he aprobado». me acuerdo de esa, de esa situación. Pero en otros casos, pues... Eh, la gente tenía una nota que estaba pues ahí como puede estar ahora 29 30 31 10, eh, 28 27 33 32 y llegaban y, y bueno llorando un drama en el coche es que no sé es que ya no tengo posibilidades es que me he quedado fuera todo el año estudiando para tal y resulta que después el corte bajara y quedaran 18 vale es decir todos esos que iban sufriendo que estaban llorando que, que iban que se caían por las esquinas al final entraron. Lo que os quiero decir con esto es que tenéis que esperar a que salga la nota de corte. Son muchas plazas. Hay mucha gente que no se pronuncia. El que lo lleva muy mal ya no dice nada. Porque lleva poco tiempo de preparación y no ha preparado puestos, ya no dice nada. ¿no? Entonces, ¿cuántos habrá de esos? Pues igual muchos. ¿vale? Mientras hay vida y esperanza. Entonces, intentad estar tranquilos. Pues... Eh, lo más tranquilos que podáis. Si tenéis un examen que estáis ahí, pues, cerca de 30, por ahí, no podéis descartar nada, ¿vale? Tenéis que entender que al final, pues, bueno, dependemos de, lo, de todos los demás. Todos los que han opositado van a marcar la nota eh, con la que podemos pasar. Igual, hay muchos que, han, eh, que tienen buenas notas, pero puede darse el caso que haya muchos en ese intervalo de entre 27 hasta 33, 34, y por ahí... Irán los tiros. ¿vale? Por lo demás, pues nada más. Gracias a todos. Eh, gracias por, por seguirme. Y si os gustan los vídeos, pues nada, os agradezco que lo compartáis. A mí me ayudáis mucho cuando compartís los vídeos. Y, y para lo que preciséis, pues nada, aquí estoy. Esperemos a ver la nota o la respuesta que da como correcta el tribunal el próximo martes. Y a partir de ahí, supongo que la plantilla, o la plantilla debería ser lo que estáis viendo en pantalla. Siempre puede haber errores, pero bueno, vamos a quedarnos con que todas estén bien. Que yo he revisado los artículos y deberían estar todas bien. ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, pues me la podéis plantear y si no, pues a través del grupo de Telegram, de Esfera Posiciones, ahí también me podéis seguir, podéis contactar conmigo, podéis comentar. En el, eh, el vídeo, pues lo que consideréis, y yo a medida que tenga un ratillo, os pues iré contestando a todos. Simplemente, si no me conecto, pues, o, o igual hago alguna conexión estos días, pues, desearos eh, que tengáis unas felices fiestas, que paséis la Navidad con vuestros seres queridos, que sean lo más bonitas posible, y si puede ser, con un aprobado, por pues mucho mejor. La verdad que eso os abre un abanico de posibilidades muy amplio, yo pertenezco a la institución, como sabéis, y bueno, si os puedo ayudar en algo, o podéis pedirme, o queréis que os haga algún vídeo de algo en particular, pues estoy abierto a posibilidades. Es decir, conozco las áreas, conozco los puestos, servicios, cárceles distintas. Es decir, mi experiencia laboral pues me permite, pues, desde, el punto, desde mi punto de vista, recomendaros pues dónde podéis ir en prácticas, qué destino os puede venir mejor, cómo va a ser el curso en Cuenca, todo eso, pues, si alguien eh, quiere y está interesado, pues, eh, podría hacer algún tipo de vídeo sobre ello, ¿vale? Patricia, he dado de nota, yo, estimado, 33, ¿vale? Entonces, ahí, pues, a ver en qué queda. Bueno, pues nada, sin más, me despido de vosotros y os deseo felices fiestas. Y que tengáis muchísima suerte, muchísima, muchísima suerte. Un saludo. Chao, chao.